Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a continuar manejando ecuaciones de estado, pero en este caso trabajando con la ecuación virial y también con la ecuación de Reddit 1. Vamos a ver cómo se comporta el volumen específico utilizando estas dos ecuaciones de estado. Así que no siendo más, comencemos. Tenemos lo siguiente. Primero, hallar el volumen específico del vapor de agua a una presión de 15.000 kPa y una temperatura de 700 Kelvin, utilizando la ecuación del gas ideal y la ecuación virial truncada a un segundo término. Y por último, la ecuación de Reddit wall Vamos a trabajar con esas tres ecuaciones. Bien, la ecuación del gas ideal, si recuerdan bien, este problema ya lo hemos resuelto en el anterior video. Caso tal, quiero que si sí, pueden terminen de ver este video y pueden devolverse para mirar la parte con la ecuación de Van der Waals. Entonces, recordemos: el R que utilizábamos aquí era 0,4619 kilopascal por metro cúbico kilogramo Kelvin. Ese es el valor que tenía el, el, la constante R. y Despejando aquí, la ecuación de gas ideal nos quedaría que el volumen específico, no olviden que este es volumen específico, va a ser igual a RT sobre P. Entonces, tendríamos que el R 0,4619 kilopascal por metro cúbico kilogramo kelvin por la temperatura, no olviden que la temperatura nos da el ejercicio que es de 700 kelvin. Sobre la presión, que en este caso equivale a 15.000 kilopascal. No olviden que las unidades del R tienen que ser consistentes para poder cancelar. Kilopascal se cancela con kilopascal. Kelvin con Kelvin. Y nos quedaría en metro cúbico por kilogramo. Y hacemos el cálculo. Multiplicamos estos dos valores y lo dividimos por 15.000. Esto nos da un valor de 0,0215 metros cúbicos por kilogramo, estas serían las unidades del volumen específico si lo trabajamos con el gas ideal, Es para que lo tengamos en cuenta, que eso pues ya lo hemos resuelto, ahora nos vamos a concentrar en estos dos casos importantes, el caso B que es la ecuación virial y la ecuación de Reddit woodle vamos a comenzar entonces con la, el punto B, lo vamos a poner acá, punto B la ecuación virial truncada a un segundo término. Recordemos cuál era la ecuación virial. Z viene dado por 1 más una constante B sobre el volumen específico, más C sobre el volumen específico a la 2, más D sobre volumen específico a la 3. Cuando hablamos de truncada un segundo término, nos interesa esta partecita. Eso significa un segundo término. Cuando hablo un tercero, tomaríamos hasta la letra C. Entonces nos concentramos en esta parte, 1 más B sobre V. ¿Y eso cómo lo podemos plantear? Otra forma de decir Z sería que Z es igual a 1 más la constante B por la presión sobre RT. Y aquí la estamos truncando a un segundo término. Ahora, ¿qué es esta constante B? Generalmente, libros de termodinámica como el smith Van ness manejan las constantes de diferentes términos para encontrar la ecuación del virial. Entonces, como podemos ver, estamos trabajando con un factor de comprensibilidad Z. Entonces, vamos a hallar primeramente el factor de compresibilidad Z para luego corregir ese volumen específico. Ahora, ¿cómo podemos también plantear esta ecuación? Z también es igual a 1 más una constante B' por la presión reducida sobre la temperatura reducida. ¿Y qué es esta B'? Existen muchas formas para determinar esta B', pero vamos a trabajar con una que plantea mucho el libro de Abbott. Y B' viene dado como un B sub 0 más W por un B sub, llamémosle este un B1. Y este B sub 0 a qué va a ser igual? Esto pues la, se puede tomar a través de unas constantes. Vamos a trabajar unas constantes que se llaman las constantes de B las cuales permiten corregir este valor. Entonces, este W se conoce como factor acéntrico. Vamos acá, W es factor acéntrico. Ahora, vamos a determinar cómo sería ese B sub 0 y W. Para el B sub 0 tenemos que es igual a 0,083 menos 0,422 sobre una temperatura reducida a la 1.6 y B1 va a ser igual a 0,139 menos 0,172 T sub R elevado a la 4.2 entonces estas constantes debemos tenerlas en cuentas entonces por favor, pueden pausar el video para que tomen nota de estas constantes. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer ese cálculo. Primeramente, vamos a determinar estos valores para determinar este B' Luego, reemplazarlo acá y de esta manera encontrar el Z. O sea que vamos a hallar el factor de compresibilidad truncando a un segundo término. Veamos, para ello vamos a apoyarnos de un documento en Excel. Entonces, vamos a ese documento. Y tenemos lo siguiente. Aquí podemos ver las constantes que necesitamos para cálculo del virial. Importante. Este documento de Excel lo pueden descargar en el enlace que está en la parte baja del video. Les puede servir siempre que quieran determinar la constante virial truncada a un segundo término. ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Vamos a trabajar con este programita. Entonces, vamos a ir reemplazando el R. El R equivale a 0,4619. Subiendo por acá, 0,4619. La temperatura, ya sabemos que es 700 Kelvin. La presión, no olviden que son 15.000 kilopascal, que nos da el ejercicio. Y aquí nos piden estos valores, presión crítica. La presión crítica del agua equivale a 22.064 kilopascal. La temperatura crítica es 647.14 y el factor acéntrico equivale a 0,344. No olviden que estamos hablando de vapor de agua. Este es el factor acéntrico, en este caso, para el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? La parte gris no la van a tocar, solamente esta partecita que está aquí en amarillo. Entonces, calculamos acá la temperatura reducida la presión reducida. Y ahora sí, nos vamos a calcular el B sub 0 y el B sub 1. No olviden que estas constantes de Pitzer son para gases no polares o ligeramente polares. O sea que estamos analizándolo de esta forma con el agua, para que lo tengan en cuenta. No olviden que estamos trabajando con vapor de agua. Entonces, B sub 0, miren la ecuación acá, que ya se les había dicho. B sub 0 sería esto: 0,083 menos 0,422 y aquí hace el cálculo. Hacemos lo mismo para el B1, que es 0,139, el valor y aquí no olviden que esto depende de la temperatura reducida. Ya aquí hemos calculado B0 y B1. Ahora vamos a calcular el B', no olviden que el B' tenía que ver con B0 más W por el B1, que es el cálculo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Solamente calcular el factor de compresibilidad. Y recuerden que sería el factor de compresibilidad acá, para que lo tengan presente. Z va a ser igual a 1 más Sb, tenemos acá B', ¿por quién? B' por la presión reducida sobre la temperatura reducida. Entonces pues miremos acá y en la ecuación podemos encontrar eso la presión reducida, la temperatura reducida. Y encontramos que el Z equivale a 0,8215. Ya aquí vamos a trabajar con este factor de compresibilidad Z igual a 0,8215. ¿Y para qué es eso? Para encontrar el volumen específico. Que en este caso sería lo siguiente. Entonces ya tenemos el Z que fue 0,8215. Entonces sabemos que PB es igual a ZRT. Entonces, vamos a despejar el volumen específico. 0,8215 por RT sobre P. Y no olviden que este, si lo vemos bien, este es el volumen del gas ideal. ¿Y ese valor cuánto fue que nos dio? Nos dio 0,21... Corregamos acá, 0,21... 0,21 0,021, perdón, 0,0215 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, con el z y este es el volumen específico de gas ideal. Determinamos ese nuevo volumen específico con, ese, con esa corrección por el virial. Que sería entonces la multiplicación de esos dos términos. Y nos da que el volumen específico va a ser igual a 0,0176 metros cúbicos por kilogramo. Este sería el volumen específico truncando a un segundo término. Entonces aquí ya hemos resuelto esta siguiente parte de la ecuación virial. Entonces truncamos a un segundo término. Entonces recordemos, hallamos un B0, un B1 con las constantes de Pitzer. Luego determinamos el B', que es este que tenemos acá, lo reemplazamos con el factor de compresibilidad y luego hacemos la corrección para de esta manera encontrar ese volumen específico. Vamos ahora a resolverlo, pero trabajando con la ecuación de Reddit 1 Veamos. Antes de continuar con la ecuación de Reddit 1, quiero recordar que este video cuenta con el apoyo de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Una empresa especializada en productos para el aseo, tanto a nivel hogar como para instituciones. Ahora veamos algunos de sus productos representativos. Podemos ver la crema lavaplatos, tanto en aromas como limón, chicle y también avena, y en diferentes presentaciones. También muy importante el sellador de pisos, en colores rojo, escarlata, amarillo neutro Y no olviden que pueden encontrar diferentes presentaciones de este sellador de pisos. No olviden que lo pueden, los pueden contactar a través de su página web y el teléfono que aparece en pantalla. Ahora, continuemos con la ecuación de Reddit World. Entonces tenemos lo siguiente. La ecuación de Reddit World se parece mucho a la ecuación de Van der Waals. Recordemos que es P igual a RT sobre volumen específico menos una constante B menos A por una temperatura a la un medio por el volumen específico por V más B. Como estamos hallando el volumen específico, vamos a convertir esta ecuación en una ecuación de tipo cúbico. Entonces, esta ecuación se convertiría en algo como esto. P que multiplica al volumen específico a la 3 menos RT por el volumen específico a la 2 menos volumen específico V que multiplica a P por V por V a la 2 menos A por el volumen específico T a la 1 medio más R, por T, por una constante B, menos la constante A, por B, sobre T a la 1 medio. Muy bien, que es la temperatura, y que todo esto es igualado a 0. Aquí podemos ver que tenemos una ecuación de tipo cúbico. Y ya aquí podemos ver unas constantes. A esta la vamos a llamar una constante A, a esta una constante B, esta es todo esto es una constante C, y este sería una constante D, A, B, C y D. Vamos a recordar que este tipo de ecuaciones tienen estas variables. A 0,42748 R cuadrado por Tc a la 2,5 sobre la presión crítica. Y para la constante B, vamos a trabajar con el valor de 0,08664 R por temperatura crítica sobre la presión crítica. Estas dos constantes son muy importantes a tener en cuenta. Y miren que tenemos que utilizar la temperatura crítica y la presión crítica. Y la constante R, pero no olviden que esta constante R tiene que ser para el agua. Entonces, similar a como lo hicimos con la ecuación de Van der Waals, vamos a utilizar esta ecuación de tipo cúbico para encontrar el volumen específico. Entonces vamos a resolverlo en el Excel. Veamos. Entonces pues tenemos lo siguiente. La presión, no olviden que era 15.000. Este programa también lo pueden encontrar en la parte baja del video para que lo descarguen y lo tengan allí a la mano cuando necesiten trabajar con la ecuación de redlich 1 Entonces Tenemos la presión, 15.000. La temperatura, no olviden que es 700, 700 Kelvin. El R, no olviden que era 0,4619. La presión crítica, equivaldría a 22.064 kilopascal. Y la temperatura crítica, era 647 kPa. Punto 14, entonces aquí podemos ver el cálculo de la constante a y b. Entonces vemos la ecuación acá 0,42748, y aquí tenemos pues todas las variables. Aquí estaría el R, la temperatura crítica y la presión crítica. Entonces, aquí esto no lo toquemos, lo pueden dejar tal cual como están. Y solamente ingresar estos valores. Y aquí tenemos el cálculo de B con la ecuación para el cálculo de B. De igual forma, entonces ya tenemos la constante A y B. Ahora, ¿qué es A? Recuerden la ecuación que teníamos, que era P por B al cubo. Lo voy a copiar acá para que lo tengan presente. Esto equivaldría a P. B sería el RT. C sería todo lo que tenía que ver con P B al cuadrado menos AB sobre T a la 1 medio más RTB. Todo esto es C, no olviden. Y B era A por B por temperatura a la 1 medio. No olviden que es la ecuación de tipo cúbico. Y aquí tenemos la ecuación cúbica. Acá tendríamos. No olviden que tenemos un volumen que debemos suponer y que generalmente ese volumen supuesto siempre parte con la ecuación del gas ideal. Entonces acá tenemos la constante P, esto sería el valor que tenemos, que sería c por RT, A por V cuadrado, acá nos faltó RT, V cuadrado, y aquí tenemos lo siguiente, tendríamos el otro valor de la constante, entonces cada uno de los valores, entonces tenemos todos estos valores calculados entonces revisemos bien A sería la presión B, ¿a qué va a ser igual? B va a ser igual a R por T C, ¿a qué va a ser igual? es toda esta ecuación que está acá que es prácticamente lo que tenemos aquí D, ¿qué sería? D sería el valor de qué? de multiplicar A por B tenemos acá dividido la temperatura, que tenemos acá, 700 a la 1,5. Entonces, esta ecuación no, no la vamos a cambiar, a tal cual. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos ingresar aquí el volumen supuesto, vamos a decir que equivale a 0,0215, que es el volumen del gas ideal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar Solve para encontrar qué volumen nos resuelve la ecuación de one veamos, entonces vamos acá datos análisis de datos, buscar objetivo y definir celda ¿qué celda se define? esta celda donde está la ecuación cúbica, ¿con qué valor? necesitamos que todo eso sea igualado a cero ¿y qué celda va a cambiar? pues como estamos suponiendo un volumen, debe ir cambiando ese volumen supuesto, vamos a seleccionar esta que está acá le vamos a decir aceptar y él va a el programa va a iterar para encontrar la solución. Y encontró lo siguiente. Que el volumen supuesto, en este caso el volumen específico, va a ser igual a 0,0227 metros cúbicos por kilogramo. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que este volumen es un poco más grande a lo que nos daba tanto con el gas ideal y a la ecuación del virial. ¿Y esto es por qué? Porque la ecuación de redlich wall se comporta mucho mejor para presiones elevadas. En este caso, esta presión, digamos que no satisface mucho el comportamiento para el vapor de agua. O sea que, digamos que no es muy satisfactorio este tipo de volumen específico. Pero, de igual forma, hicimos el cálculo. No olviden que todas las ecuaciones no aplican para diferentes sustancias. Cada ecuación es aplicable dependiendo de lo que se requiere. En este caso, la ecuación de Reddit 1, digamos que no nos da un, un resultado tan favorable. Muy bien. Con esto, podemos dar por concluido esta siguiente parte del curso de Termodinámica 2, en el cual analizamos la ecuación virial, trucada a un segundo término, y la ecuación de Reddit 1. La próxima semana veremos todo lo que tiene que ver con la ecuación de Penn Robinson. Analizaremos esta ecuación y veremos cuál es la aplicación que se utiliza para que sea mucho más efectiva. Así que nos vemos la próxima semana. Y quiero aprovechar para pedirles disculpas. La semana anterior no pude subir este video, debido a que me encontraba un poco disfónico y la idea era que el video quedara la mejor manera para que ustedes lo entendieran muy bien. Así que espero darle continuidad sin ningún problema la próxima semana. Así que...